Hola amigos de Youtube soy Frax, y hoy les traigo el episodio perdido de los Simpsons, bueno no se olviden de suscribirse, empecemos. El episodio comenzaba como cualquier otro, pero tenía una calidad de animación muy pobre. Si has visto la animación original de los Simpsons, notarás que era similar, pero la animación era menos estable. El primer acto era prácticamente normal, pero la forma en la que los personajes actuaban era un poco extraña. Homero se veía enojado, marge deprimida, lisa ansiosa y Bart parecía tener un odio total hacia sus padres. El episodio era sobre los Simpsons viajando en avión. Casi al final del primer acto, el avión iba saliendo y Bart andaba ocioseando, como era de esperarse. Sin embargo, como el avión iba a casi 50 pies de altura, Bart rompió una ventana del avión y fue succionado. Al principio de las series, Matt tenía la idea de que todo el mundo de los Simpsons representara la vida cotidiana, y esa muerte haría las cosas más realistas esto fue usado en este episodio. La imagen del cuerpo de Bart era apenas reconocible, ellos tomaron total ventaja de que no se pudiera mover e hicieron una imagen casi realista de su cadáver. El acto 1 termina con una imagen del cuerpo de Bart. Cuando el acto 2 comenzó, Homero, Marge y Lisa estaban sentados en sus sillas, llorando. El llanto seguía y seguía, cada vez siendo más doloroso y sonando más realista y mejor actuado de lo que te podrías imaginar. La animación comenzaba a decaer mientras lloraban, y tú podías escuchar murmullos en el fondo. Los personajes eran apenas distinguibles, se ensanchaban y se ponían más borrosos, pareciendo como sombras deformadas pintados con colores brillantes aleatorios. Habían rostros mirando por la ventana, pero que solo aparecían en ciertas fracciones de segundo, por lo que no estoy seguro cómo eran realmente. La familia lloró por todo el acto 2. El acto 3 comenzaba con un cartel que decía uno año después. Homero, Marge y Lisa estaban casi esqueléticos, y seguían sentados en sus sillas. No habían signos de magia o de las mascotas. Ellos decidieron visitar la tumba de Bart. Springfield estaba completamente desierta, y mientras ellos caminaban al cementerio, las casas se volvían más y más decrepitas. Todas se veían abandonadas. Cuando llegaron a la tumba de Bart, su cadáver estaba tirado justo al frente de su tumba, teniendo la misma apariencia que tenía al final de acto 1. La familia comenzó a llorar de nuevo. Eventualmente se detuvieron y se limitaron a observar el cuerpo de Bart. La cámara hace acercamiento a la cara de Homero. Según algunas personas, Homero cuenta un chiste en esta parte, pero no es audible en la versión que vi, así que no les puedo decir lo que dijo realmente Homero. La cámara se empieza a alejar mientras el episodio finaliza. Las lápidas en el fondo tienen los nombres de todos los famosos que visitaron los Simpsons, incluso aquellos de los que nadie había escuchado en 1989, e incluso algunos que ni siquiera habían estado todavía en el show. Todos ellos tenían sus fechas de fallecimiento. Para las visitas que murieron ahora, como Michael Jackson y George Harrison, las fechas eran de cuando ellos podrían haber muerto. Los créditos eran completamente silenciosos, y parecían escritos a mano. La imagen final era la familia Simpson sentada en el sofá, como en la intro, pero todos dibujados de forma muy realista, al igual que el cuerpo de Bart. Un pensamiento se me vino a la mente después de ver este episodio por primera vez podrías intentar usar las lápidas para predecir las muertes de las estrellas que visitaron a los Simpsons, pero hay algo extraño sobre la mayoría de los que aún no han muerto. Todas sus muertes estaban marcadas para la misma fecha. Bueno eso fue todo hasta el próximo video.